...nos estarán oyendo en el submarino... ...sí... ...no préstame el radio ahí para ver... ...está anocheciendo ya... ...en Puerto Cabello... ...saludo desde aquí... ...al pueblo todo de Venezuela... ...al pueblo del estado Carabobo... ...y al heroico pueblo porteño... ...Puerto Cabello... ...sus hombres, sus mujeres, sus niños, sus niñas... ...sus trabajadores sus marinos, su historia, su leyenda, Puerto Cabello. Y en primer lugar, transmito, me da mucho gusto estar aquí para transmitir mi más sincera y profunda palabra de felicitación como soldado que soy a usted, señor Almirante Molero, y a todo el cuerpo de almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, suboficiales, cadetes, tropas, marineros, marineras de nuestra heroica Marina de Guerra Venezolana. Felicitaciones, pues, a la Marina Venezolana, la Marina de Guerra Bolivariana. Marina Venezolana. La primera fuerza naval de que tengamos nosotros memoria en Venezuela fue la que comandó aquel infinito caraqueño venezolano que se llamó Francisco de Miranda ahí nació en mi modesto criterio la armada mirandina bolivariana revolucionaria antiimperialista y aquí está hoy de pie y desplegada en nuestro mar Caribe, diciéndole al país lo que ha dicho el almirante Molero a nombre de la Armada, diciéndole al mundo lo que ha dicho el almirante Molero a nombre de los hombres y mujeres de nuestra gloriosa Armada Bolivariana. Me sumo a esas palabras y a nombre del pueblo venezolano transmito pues esa felicitación, ese reconocimiento por la labor tesonera. Patriótica permanente de nuestra Marina, de nuestros oficiales su oficiales, tropas de la Marina de Guerra Venezolana. Quiero saludar a todos los invitados especiales, ministros, ministras, señor ministro de Defensa, general en jefe, señor comandante de la Armada, señor embajador del Reino de España, agregados militares, invitados especiales, oficiales que hoy han recibido su merecido ascenso al grado de Mayor General y de Almirante y sus respectivos familiares. Felicitaciones a los condecorados y condecoradas el día de hoy. Bien, la batalla naval del lago de Maracaibo, en verdad fue la batalla que después de Carabobo consolidó definitivamente la independencia de Venezuela y el nacimiento de la República. La independencia primera, aquella la que se perdió, la que se perdió a los pocos años. Cumplía Simón Bolívar 40 años, como nos lo recordaba el almirante Molero. 1823, claro que Simón Bolívar ya estaba... Por allá, hacia el sur, en el lomo de los Andes, junto a Sucre y muchos otros dignos militares venezolanos, el ejército unido libertador se fue hacia el sur a contribuir con la liberación del Ecuador, del Perú, estaban llegando al Perú y luego la creación de Bolivia. Algunos analistas de nuestra historia militar y política dicen, afirman y hay bastante argumentación para, para decirlo que si no hubiese sido por la batalla naval del lago de Maracaibo posiblemente Simón Bolívar hubiese tenido que retornar a Venezuela porque si el resultado de aquella jornada hubiese sido otra, el Imperio Español hubiese podido continuar consolidándose allá en Maracaibo, en El Lago, aquí en Puerto Cabello. Recordemos que el último reducto de aquel imperio que fue España el último reducto fue Puerto Cabello por cierto dos meses y medio después de la batalla naval del lago hasta aquí llegaron, hasta estas costas llegaron los llaneros de Apure los llaneros venezolanos, pues, de Apure, de Barinas, de Guárico, junto a las tropas centrales, pero fue el general Páez quien comandó la toma del castillo libertador aquí mismo, el 8 de noviembre de 1823 de aquel mismo año pues se consolidó con esas acciones la independencia primera y pudo Bolívar continuar rumbo hacia el sur contribuyendo con la independencia del continente suramericano una heroica jornada heroica jornada la batalla naval del lago de Maracaibo, que hoy conmemoramos. Y de allí viene, señor Almirante Molero, como usted lo ha dicho, señores almirantes, oficiales de nuestra Marina de Guerra. De ahí viene precisamente el carácter antiimperialista de la Marina Venezolana, de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela. Nacieron, nacieron con la república, nacieron antes que la república incluso, el ejército bolivariano y la armada mirandina bolivariana. También el ejército es mirandino, porque el primer comandante que tuvo nuestro ejército, en verdad, verdad, fue Francisco de Miranda. A veces lo olvidamos un poco al gran Miranda. Nunca lo quiso la oligarquía caraqueña. Y así lo maltrató la historia, pero uno de los más grandes venezolanos de todos los tiempos, Francisco de Miranda. Pero nacieron nuestro ejército y nuestra armada precisamente para impulsar junto al pueblo venezolano la revolución de independencia. merecería Simón Bolívar también el grado de almirante porque Bolívar cruzó este Caribe quién sabe cuántas veces al frente de tropas la primera expedición de los Cayos ¿no? la segunda expedición de los Cayos y Bolívar comandá, comandó combates en el mar como el combate aquel de de los frailes, por ejemplo pero todos estos acontecimientos conforman el punto de origen, camaradas de armas, de dónde venimos nosotros, y esto es muy importante, que cada soldado, sea cual sea su grado, clase o empleo del ejército bolivariano, de la marina bolivariana, de la aviación bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana, de las milicias bolivarianas, cada soldado, cada uno de nosotros soldados, hombres y mujeres soldados, tengamos conciencia de nuestras raíces, de dónde venimos, cómo fue que nacimos y para qué nacimos. Nacimos para una revolución, nacimos para la independencia y nacimos, además, para la grandeza, para hacer a esta patria independiente, libre y cada día más grande. Necesario es que de esto tengamos la más grande conciencia posible a través del estudio, a través del conocimiento, porque ciertamente fuimos manipulados durante mucho tiempo. Hoy presentamos el rostro casi vivo de Simón Bolívar, su verdadero rostro. Claro que desde hace tiempo ya venimos rescatando desde las entrañas de la tierra no sólo el verdadero rostro, luminoso, vivo, de nuestro padre Bolívar, sino su verdadera idea, sus verdaderas ideas revolucionarias, antiimperialistas, humanistas, y aun cuando aquel término, o este término, el socialismo, desde el punto de vista político aún no se utilizaba en aquellos años en los cuales vivió Bolívar. Bueno, había surgido o estaba surgiendo la corriente del socialismo utópico. Sin embargo, estudiando las líneas centrales del pensamiento de Bolívar, como nosotros lo hemos venido haciendo, perfectamente es viable, es posible, como lo hemos venido haciendo construir las bases del proyecto socialista del siglo XXI el socialismo bolivariano aquí en esta tierra aquí en estas aguas aquí debajo de este cielo el socialismo bolivariano además irradiar este continente con su pensamiento geopolítico. Ayer estábamos recibiendo y hoy han estado trabajando todo el día. Debo regresar a recibir los informes de los resultados del trabajo de todo el día de hoy del ministro de Planificación de la República Argentina, el doctor Julio De Vido, el presidente de la empresa petrolera nacionalizada ahora. IPF, El presidente de la empresa Enarza Energías de Argentina Reunidos han estado Todo el día de hoy con el presidente de Petróleos De Venezuela, el ministro Rafael Ramírez el Presidente de la Petroquímica El presidente de PDVSA Gas Porque ahora Cuando la presidenta Argentina decidió Haciendo uso de la soberanía De Argentina, yo no me explico cómo la empresa Repsol Todo respeto señor embajador del reino de España como Repsol va a demandar a la República Argentina queremos seguir trabajando con Repsol aquí en Sudamérica pero tiene que entender Repsol que meterse con Argentina nos afecta a nosotros porque somos la misma patria somos una sola gran patria ojalá pudiéramos conversar con el presidente de Repsol que está, eh, hemos estado trabajando aquí y trabajando bien como con Navantia hemos estado trabajando muy bien ¿Eh? y ahí están los resultados y queremos seguir trabajando con Navantia pero para eso es necesario tener buenas relaciones políticas pues. yo me alegro mucho que el ministro de defensa de España hace poco allá en el las Cortes Españolas dijo que era buen amigo de Venezuela una frase así estaba hablando de Obama y de Chávez y dijo que era buen amigo España de ambos bueno, perfecto, queremos ser amigos todos queremos ser amigos todos yo cuando conocí a Obama igual le dije queremos ser amigos respetarnos porque hay algo que es sagrado los soldados lo sabemos lo sabemos mucho, lo sabemos bien los verdaderos soldados la soberanía de los países hay que respetarla, eso es sagrado con la soberanía de un pueblo de un país no se puede meter nadie no se debería meter nadie no se debería meter nadie con la soberanía de, de un país ¿Eh? fíjense ustedes Hago estos comentarios porque me parece maravilloso el anochecer de Puerto Cabello con nuestra escuadra allí desplegada en este día especialmente bolivariano y especialmente de patria, día de la Armada y día de Bolívar, para reflexionar sobre acontecimientos de, del hoy que vienen rodando del ayer y que forman parte de nuestra lucha de hoy por consolidar la independencia plena, como bien lo ha dicho el almirante Molero, la independencia plena de nuestro país. Hace apenas unos días, ha vuelto la inefable llamada Corte Interamericana de Derechos Humanos, a atropellar a Venezuela, a atropellar el derecho internacional y a ofender la dignidad de todo un pueblo, el venezolano. Esto es bueno decirlo y hay que saberlo, y el mundo debe saberlo, porque hechos como estos deslegitiman a esa inefable corte. ...tratado que Venezuela está denunciando. Nosotros nos vamos a salir de esa corte. Es que tenemos que hacerlo por dignidad. No tenemos más camino. No tenemos más camino. Y además, seguiremos denunciando esa corte... ...ante los gobiernos de América Latina, del Caribe. Ustedes deben recordar... ...que después del golpe de Estado de 2002... Continuó, continuaron aconteciendo en Venezuela, lamentablemente, un conjunto de hechos violentos, sabotajes que buscaban derrocar al gobierno, impulsados por esta misma burguesía que ahora se viste de demócrata en época electoral. Y andan por allí, bueno, con la más grande desfachatez acusándonos a nosotros de violentos, acusándonos a nosotros de violento, acusando a la Fuerza Armada mientras ellos aplaudían a los traidores generales de Altamira. Esos son los generales que ellos quisieran. Pero se acabaron, no queda uno solo. No habrá un general y almirante, y estoy seguro al decirlo, un oficial de la Fuerza Armada Bolivariana que se preste para una vagabondería como aquella para traicionar a sus propios compañeros, a su propio pueblo, a su propia familia, a su propia patria, como lo hicieron los traidores de Altamira. Hay que recordar eso, eso no se puede olvidar, porque es parte de la memoria histórica más reciente y que tiene que ver con la memoria acumulada de estos dos siglos y más de lucha, de batalla, soldados, Camaradas, compañeros, compañeras, compatriotas. Entonces un grupo de venezolanos, algunos militares por cierto, que tenían experiencia, bueno, en explosivos, acciones de comando, se dedicaron a colocar bombas. ¿Recuerdan eso? Bueno, por cierto, una bomba contra el, la Embajada de España. Embajador, a la Embajada de España, usted, usted no estaba aquí todavía, pero le pusieron una bomba. Y cómo, lamentablemente, eso es parte de la historia, pues, el gobierno español de entonces apoyó el golpe de Estado, lo apoyó, el presidente de gobierno sabía de España de aquel entonces. Y, claro, muy en conexión con el presidente de Estados Unidos, Y lanzaron el golpe y la desestabilización de Venezuela. Recuerdo que colocaron una bomba o lanzaron unas granadas contra una embajada, contra otros lugares, la embajada de Colombia. Era para, señal, para acusarnos a nosotros. No, ese es Chávez que le mandó a poner una bomba a la embajada de España, a la embajada de Colombia. Y resulta que las investigaciones, bueno... Ahí están las pruebas concluyentes y pudimos capturar a algunos de los responsables. Hay otros que se fueron y están allá viviendo en Estados Unidos, protegidos allá. No hay extradición posible aun cuando se presenten las pruebas. Uno de ellos estuvo preso aquí varios años. Un juez le dio beneficio porque ya tenía más de la mitad de la, de la ¿cómo se llama?, la pena cumplida. bueno, yo no voy a meterme en decisiones del Poder Judicial, pero un terrorista debería tener otras consideraciones, ¿verdad? Un terrorista. Bueno, apenas el juez le dio la medida, se fue para Estados Unidos, huyendo de la justicia, es un prófugo de la justicia, porque todavía no terminó de cumplir su condena. Se fue a Estados Unidos y entonces llevó su caso ahora victimizándose a la corte interamericana de derechos humanos y esta corte interamericana ¿no? de la vergüenza acaba de pronunciarse a favor del terrorista y contra el estado venezolano ¿qué tal? entonces por eso le dije a Nicolás Maduro anoche Nicolás, no esperemos más no esperemos más Venezuela se retira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dignidad y la acusamos ante el mundo de ser indigna de llevar ese nombre de derechos humanos, imagínate, apoyando el terrorismo apoyando el terrorismo claro, todo esto es una gran manipulación política ¿eh? una gran manipulación política son agresiones contra nosotros por atrevernos a ser libres pero yo voy a repetir la frase de José de San Martín, el otro gigante suramericano. ¡Seamos libres! Lo demás no importa nada. ¡Seamos libres! Independencia o nada, decía Simón Bolívar. Y seguiremos transitando este camino de la liberación plena de Venezuela, la independencia plena y el desarrollo integral del país que solo podremos lograrlo a través de la revolución política, la revolución social, la revolución cultural, la revolución económica hacia el socialismo bolivariano que estamos construyendo progresivamente. Para ello, ustedes lo entienden, necesario es prepararnos para la defensa del país, para disuadir a cualquier fuerza extranjera o para incluso disuadir a las fuerzas quintacolumnistas o la quinta columna que tenemos aquí, representada por, bueno, por esta extrema derecha burguesa pitiyanqui, que ya en algunas ocasiones, en varias ocasiones, ha arremetido violentamente contra la paz de la patria, contra la paz de nuestro pueblo. Por eso es tan importante... Que en días como estos, señor Almirante Molero, ratifiquemos, profundicemos el carácter patriótico de nuestros soldados, de nuestros oficiales. Irreductiblemente patriotas somos nosotros. Nada ni nadie nos sacará del camino de la patria. Patriotas. Revolucionarios orgullosamente revolucionarios y revolucionarias antiimperialistas y propulsores del socialismo porque ese es nuestro camino ¿cuál es el otro camino? el que ya transitamos durante 100 años y más éramos una colonia saqueado y habitado por un pueblo heroico pero empobrecido atrasado hay que recordar lo que hemos logrado en estos años, en estos diez años que han pasado, un poco más, pero en verdad son 10 y hasta menos. Yo siempre lo digo porque el 99 no fue que llegamos nosotros de una vez a, a gobernar plenamente y a lanzar el programa de gobierno, ¿no? No, no nos permitían hacerlo, nos sabotearon, no había ni recursos económico, financiero el estado estaba totalmente desmantelado burocratizado, corrompido estado ineficiente penetrado por la burguesía el estado burgués la fuerza armada comandada casi todas los altos mandos infiltrados pues infiltrados por apátridas un buen número de ellos yo recuerdo un batallón de generales y almirantes el que se puso a la orden de la burguesía el 11 de abril de 2002. Solo que aquel batallón de generales y almirantes no logró alzar ni un batallón de tropas, nada. Y allí la grandeza de la Fuerza Armada que comando con honor en jefe una Fuerza Armada patriótica, popular, nacionalista, revolucionaria. Y ese es nuestro camino, insisto, el camino que debemos seguir transitando, camaradas de armas. La nueva doctrina militar, esa patriótica, antiimperialista, bolivariana. La nueva estrategia de defensa. A nosotros nos pusieron a estudiar una estrategia, si es que se podía llamar estrategia aquello que no era la nuestra todos aquellos manuales FM mal traducidos del inglés casi todo por cierto a nosotros nos pusieron al servicio de intereses extraños y casi que nos desarmaron completamente éramos una fuerza armada desarmada desmotivada desmoralizada dividida sin embargo de allí surgió el rayo del 4 de febrero y el rayo del 27 de noviembre aquellos dos rayos que partieron la oscuridad y ayudaron a, a iluminar el camino que hoy sigue que ahora transita nuestro pueblo la gran mayoría de nosotros venezolanos y venezolanas yo agradezco su palabra señor almirante y sepan que continúo y continuaré muy, muy pendiente acerca de nuevas medidas, nuevas estrategias, nuevas decisiones para continuar fortaleciendo desde todos los puntos de vista a la Armada Bolivariana y a toda la Fuerza Armada, pero en este caso nuestra Armada Bolivariana. la capacitación la moralización la moral el entrenamiento el conocimiento el equipamiento la logística de todo eso tenemos que estar muy muy atentos señor general en jefe Rangel, señor comandante mayor general comandante operacional Barrientos, señor almirante Molero señor almirante Guerra Barreto segundo comandante de la armada muy, muy atentos a todo lo más importante de una fuerza armada es la moral de esa fuerza como dijo el gran timonel Mao Zedong la moral es la que decide al final el resultado en un combate la moral sigamos fortaleciendo la moral bolivariana, la moral patriótica y para ello se requiere mucha conciencia conocimiento, insisto moral y luces nos sigue diciendo Bolívar primeras necesidades de la república moral y luces para continuar en ese camino consolidación de la independencia nacional y bueno, y la gran patria les hablaba de los delegados del gobierno argentino que están aquí en Caracas y que van a estar hasta mañana estudiando las alianzas energéticas, petroleras, petroquímicas entre PDVSA, IPF para seguir fortaleciendo lo que yo suelo llamar el eje Caracas-Buenos Aires el eje Caracas-Buenos Aires desde aquí, desde el Caribe pues cuando uno dice Caracas dice todo este frente caribeño dice también Puerto Cabello dice también Cumaná, Guiria, Maracaibo, la Guajira. Y cuando uno dice Buenos Aires, dice la Patagonia. También Calafate, la Tierra del Fuego, este inmenso continente, rico continente, y donde hoy se ha desatado una nueva revolución de independencia, un nuevo movimiento independentista que el mundo debe reconocer y debe respetar a Norteamérica, Europa y más allá. Y respetar nuestros procesos. Y respetar nuestra soberanía. Esta noche debe haber llegado ya una delegación ahora de Brasil, enviado por la presidenta Dilma Rousseff. Y mañana estaremos trabajando también todo el día. El doctor Mauro Corelio García, el viceministro Teixeira sobre todo trabajando el tema Mercosur ya esto es Mercosur pues el Mercosur abrió hacia el Caribe era como un tapón que tenía Mercosur ahí estaba como condenado al cono sur y bueno y a la extensión inmensa del Brasil pero claro que le faltaba al Mercosur abrirse al Orinoco y abrirse al Caribe el próximo 31 estaremos Dios mediante en Brasilia en la cumbre extraordinaria convocada por Dilma estaremos Cristina Pepe Dilma y este servidor y Venezuela entra ahora como miembro pleno al Mercosur ese es un paso histórico de grandes proporciones de grandes dimensiones de grandes dimensiones y Bolívar lo vio claro la propuesta geopolítica de Bolívar era precisamente, es precisamente esa. La unión, decía él, dice él, de las nuevas repúblicas en un solo bloque, la reina de las naciones y la madre de las repúblicas la llamaba. Y de allí que convocó a la confederación con el Perú, con el Río de la Plata, con Centroamérica, con México. Se perdía de vista la visión bolivariana, pero es nuestra visión, que ahora la hemos retomado, así como el rostro de Bolívar vivo, la idea viva de la geopolítica bolivariana, respetando los ritmos y los modelos políticos de cada país, la soberanía que de cada cual, el signo ideológico de cada gobierno. no Eso hay que respetarlo. Vean cómo nosotros hemos logrado restablecer... Y estamos cuidando al extremo el restablecimiento que hemos logrado de las buenas relaciones con el gobierno de Colombia, un país hermano. Porque el gobierno anterior de Colombia, ustedes saben, ustedes recuerdan, bombardearon Ecuador, agredieron a Venezuela. Afortunadamente hemos logrado restablecer el diálogo, el respeto. Y así con todos los países de Sudamérica. Y este inmenso Caribe, Centroamérica, soberanía, respeto y más allá la unidad de la gran patria. Bien, ese es nuestro sendero, ese es nuestro rumbo, valientes marinos, valientes marinas. El rumbo de Bolívar, el rumbo de Bolívar, el proyecto de Bolívar. la conciencia decía yo por ahí venía leyendo en el helicóptero pásame la carpetica una expresión de un venezolano que incluso llegó a ser anticomunista no fue un hombre de izquierda pues pero fue un patriota un intelectual Consciente. Mario Briceño Iragorri, aquí está la frase, Mario Briceño Iragorri, escribió lo siguiente, No es por ello obra de resentidos, ni ridícula labor de majaderos, levantar la voz contra el peligro, que nos viene de afuera y contra el extremo peligro que representa en lo interior la conducta antipatriótica de los pitiyanquis fue él quien acuñó el término pitiyanqui ¿Eh? esto lo escribió Mario Briseño, sería por qué año, calzadilla? por los años 40, los años 50 Mario Briceño Iragorri lo cito de manera especial con bastante frecuencia porque repito, no fue un hombre que se ubicó en las corrientes de la izquierda venezolana o de la izquierda internacional no lo fue más bien al revés pero fue un patriota como me gusta citar también de cuando en cuando a otro gran pensador venezolano que no fue para nada de izquierda, pero fue un patriota, un nacionalista, pues, Arturo Uslar Pietri. Fíjense lo que dice aquí don Mario Briseño, que no es ninguna tarea de resentidos, como nos llaman a nosotros a veces, no, estos son unos resentidos sociales, porque son los pobres y entonces odian a los ricos y todo ese cuento. Tampoco es una tarea de ridículos dice el aquí ridícula labor de majaderos levantar la voz como la levantamos nosotros como la ha levantado aquí con valentía el almirante Molero esta noche, esta tarde, esta noche contra el peligro que nos viene de afuera y fíjense la frase que usa el escritor y contra el extremo peligro, mayor que el de afuera que representa para nosotros, para la patria, para el pueblo para la paz nacional para la independencia nacional para el progreso y desarrollo del país estas quinta columna como las hemos llamado la conducta antipatriótica de los pitiyanquis los que se arrastran ante el imperio yanqui es ahí la burguesía caraqueña y también la burguesía carabobeña como la burguesía zuliana, caimanes del mismo pozo, no tienen patria y andan haciendo esfuerzos por recuperar el gobierno de Venezuela. Bueno, háganlo, tienen derecho a hacerlo, están amparados por la Constitución, siempre y cuando respeten la Constitución y respeten las instituciones de la patria y respeten la decisión soberana del pueblo. Si no la respetaran, nosotros sabremos cómo hacer los que la respeten. Pero en verdad, son, como dice Mario señora Gorri, el extremo peligro. Los pitillanquis. Bueno, son capaces incluso de traer, como trajeron aquellos casi 200 paramilitares. Todo eso hay que recordarlo, y los sembraron en Caracas para asaltar Miraflores una madrugada y aniquilarnos a quién sabe cuánto, pues. Con el uniforme del ejército venezolano, además. Y seguramente coordinados con canales de televisión que están en manos de la burguesía apátrida, pitillanqui, aquí en Venezuela. Y para transmitir al mundo imágenes de una, un levantamiento del ejército. Paramilitares de Colombia, verdaderos asesinos, Capaces, como andan ahora mismo en estos días desesperado porque bueno, todos sabemos lo que está pasando en Venezuela en esta coyuntura electoral rumbo al 7 de octubre no vengo yo aquí a hacer campaña electoral, ¿no? pero ¿quién puede obviar ese tema en este momento político que estamos viviendo? porque esa burguesía pitillanqui es un extremo peligro en coyunturas como esta porque ellos simulan que van a jugar a las elecciones que andan haciendo campaña pero ahí están ahí está la ciencia estadística hablando y ahí están las calles hablando pero ya ellos están diciendo no, que es que la fuerza armada está preparando el fraude que el consejo nacional electoral está preparando el fraude y que si si ellos no ganan, es fraude. Desde ya lo están diciendo. Eso es desestabilizador. Es la misma actitud desestabilizadora, Pitiyanki, extremadamente peligrosa. Porque lo repiten casi todos los días por radio, televisión, prensa escrita. Y están tratando de envenenar de una vez la mente de quienes le siguen. Para tratar de utilizarlo por la vía de la violencia desestabilizadora yo hago un llamado a esos sectores yo hago un llamado no a la burguesía y a sus... no, no, yo creo que eso es perder tiempo esa burguesía, eso, esa alta burguesía ¿sí? ellos saben lo que hacen son capaces de generar, bueno, un incendio para luego reinar sobre la ceniza porque los impulsos es una locura, es un odio muy grande ese, es una locura. Pero sí un llamado a los sectores de venezolanos y venezolanas, a todo el país, pues para que nadie se deje manipular, envenenar y que respetemos la constitución, las normas constitucionales, las leyes, y sigamos en este proceso, uno más, aquí hay elecciones todos los años, todos los años. 13 campañas electorales, 14 con esta en 14 campañas electorales he participado en 14 años pues, o en menos de 14 años una por año elecciones después vendrán las de gobernadores las de alcaldes y aquí todas las fuerzas políticas tienen su espacio pero eso sí, insisto debemos respetar la constitución las leyes y las instituciones de la república y jugarle limpio a la patria, jugarle transparentemente a Venezuela. Termina diciendo Mario Briceño, el imperialismo, sigue diciendo, empieza por corromper a los hombres de adentro, a unos por unirlos a su comparsa de beneficios. Claro, se vuelven millonarios y más que millonarios, entregándose al imperio. Cual Judas? cual Judas? a otros por borrarle la imagen de la propia nacionalidad. Son las dos vías que él señala, a unos por sumarlos, bueno, a su... a los grupos que se benefician con la explotación y el saqueo del país y a otros por borrarles su propia conciencia, su propia nacionalidad. Por eso es que es tan importante no caer en la tentación del dinero fácil, de las riquezas materiales, por esa vía corrompen, compran a hombres y mujeres. Yo conocí hombres, compañeros, incluso algunos militares que uno los... Lo estuvo durante mucho tiempo, ¿no?, en un sitial de preferencia en el corazón. Y terminaron corrompidos, comprados, vendidos, arrastrados. Y a otros que no se corrompieron desde el punto de vista material, a través del dinero, las prebendas y los beneficios, sencillamente les borraron la patria les borraron su propia nacionalidad, su propia conciencia, y los convirtieron en autómatas. Y algunos uno los vio por allá, en Plaza Altamira, o algunos les vi los ojos, el amanecer del 12 de abril, allá en Fuerte Tiuna. Tú también, le dije a uno, quien fue un gran amigo mío, tú también. Un poco como el César, recordé al César, tú también, bruto, hijo mío cuando le vi los ojos a un viejo amigo ahí entre los golpistas se acercó a saludarme tú también, le dije tú también, entonces me dijo Hugo, tú te equivocaste te rodeaste mal y le dije, ¿y qué, y, y qué es lo que tú para ti qué es rodearse bien? ah bueno, fe de cámara ah bueno, si hubiera yo rendido mi conciencia ante la presión de los Estados Unidos y ante los halagos de gobernantes de Europa y de sectores enriquecidos de varios países ellos creían que a mí me iban a ¿cómo se llama? a amansar vamos a amansarlo y cuando vieron que yo no soy amansable entonces vinieron con el golpe de estado utilizando a un grupo de soldados algunos fueron buenos soldados los conocí de niños casi otro me dijo después no, a mí me, me engañaron me engañaron y le dije yo, llegar a general para dejarse engañar tan fácil así es triste le dije porque no eres un cadete primer año, ni eres un, un oficial muy joven, recién graduado. General, ¿cómo te vas a dejar engañar así, tan fácilmente? Y a ponerte de qué lado de esta historia, después de todo el camino que juntos hemos recorrido, le dije. Bueno, por eso, no nos dejemos tentar por el diablo lo digo de esa manera, de la corrupción. Porque esa es una vía para convertir a alguien en un traidor. Ni nos dejemos borrar la conciencia patria. En contrario, levantemos la moral, la mística y la conciencia de lo que somos, soldados patriotas, hijos de Miranda, hijos de Bolívar, hijos de este pueblo y de esta patria, soldados para una revolución, ¡Soldados para la Independencia! Voy a continuar, les dije, apoyando hasta donde... hasta donde se pueda y por etapas el fortalecimiento de la Marina de Guerra Bolivariana. Hace pocos días firmé, aprobé un proyecto financiado por el crédito chino, crédito de la República Popular China, para adquirir un conjunto de equipos para nuestra infantería de marina. Para seguir fortaleciendo la infantería de marina. Y tengo por allí la solicitud que me envió el almirante Molero, y le voy a aprobar los recursos, solo quiero que calculemos bien Molero ahora eh, los tiempos, ¿no?, cuántos recursos hace falta para este año, cuánto para el próximo año. Yo te voy a aprobar lo que haga falta para esto, lo que queda de año, porque estoy seguro que el proyecto de repotenciación del submarino Caribe no termina este año, ¿verdad? No, Correcto, entonces yo te voy a aprobar ya, o esta misma noche. Aprobado está la primera parte para acelerar la repotenciación del submarino Caribe. ...y seguir fortaleciendo nuestra... ...¿cómo se llama? Nuestra flota, ¿no? De submarinos... ...naval, pero en este caso los submarinos... ¿Eh? ...que para nuestras aguas... ...todos los estudios... ...estratégicos indican que necesitamos... ...una buena... ...flota de submarinos... ...hace poco topamos con un submarino nuclear ahí en la horchila... ...y los muchachos y la muchacha, la teniente... Se pusieron en, ¿cómo se llama?, en rol de, rol de combate, bueno, era un submarino mucho más grande que el nuestro, pero cuando se dio cuenta el submarino extranjero, que estaba en aguas venezolanas, que fue detectado y que nuestro submarino se puso en posición de combate, pues salió huyendo hacia el norte, a una velocidad que solo puede adquirir un submarino nuclear. Yo tengo hasta el nombre del capitán de navío comandante de ese submarino, es estadounidense, pues. Tengo hasta la foto del submarino. Y cuándo salió de allá y cuál es la ruta que siguió y todo eso. Inteligencia. Tenemos amigos por aquí y amigos por allá. Inteligencia estratégica, pues. Que ahí también hemos mejorado mucho. ¿Eh? La capacidad de procesar informaciones y convertirlas en inteligencia estratégica. También tenemos pendiente ahora terminar el cuarto buque de vigilancia del litoral con el apoyo de Navantia. Creo que viene pronto por ahí el presidente Navantia. Sí, le esperaremos. Y vamos a fabricar aquí el cuarto buque, como está en el convenio. Recuerdo mucho a un buen amigo español, fue ministro de Defensa, gracias a él... Especialmente a él le doy gracias, y lo recuerdo con mucho cariño, al doctor Pepe Bono. Gracias a su empeño nosotros firmamos este convenio, al que le estamos dando ya el redondeo final de una primera etapa, y como ya lo dije, queremos seguir trabajando con Navantia, una gran empresa española. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos que colocarle a esos buques de vigilancia oceánica el sistema misilístico ¿Eh? y antisubmarino España no pudo hacerlo y así lo hablamos por el veto de los Estados Unidos fíjate ¿Eh? esa fue la, la causa ¿Sí? sin embargo, bueno, nosotros aceptamos eso el contrato pero ahora hemos hecho un estudio con otros países que no, no tienen ese veto, pues, porque España y varios países europeos utilizan alguna tecnología de los Estados Unidos y los Estados Unidos le prohíben a esos países que nos vendan equipos como estos utilizando su tecnología. ¿Ve? Es un bloqueo del imperio. Como a Brasil le prohibieron a la empresa Embraer fabricar para nosotros los aviones supertucanos, los aviones tucanos. Lula trató, mira, Lula habló con, con Bush no sé cuántas veces, hasta que me dijo el mismo Lula, Chávez, no pierdas más tiempo, Brasil no va a poder, Embraer no va a poder, no, no hay forma de romper ese, ese veto que ahí está en Estados Unidos. Entonces ahora nosotros vamos a montarle a esos buques, que ya son venezolanos, ¿eh?, el sistema antisubmarino y el sistema de misiles, superficie a superficie. También los helicópteros ¿eh? de ataque, además del submarino. Yo estoy solo estoy sacando la cuenta, molero, de los recursos disponibles para este año, pero cuenten ustedes con ese apoyo y mucho más, para seguir fortaleciendo la capacidad defensiva en el aire, en la tierra... Sobre el agua y bajo las aguas. ¡Que viva la Marina de Guerra Venezolana, bolivariana y antiimperialista! ¡Que viva la Fuerza Armada Bolivariana! ¡Que viva Simón Bolívar! Buenas noches, compañeros, compañeras.